Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Vamos a iniciar nuestra jornada agradeciéndole a Dios todo lo que Él nos da. Que este sea el momento de decirle a Dios gracias. Inicie nuestro día en la presencia de Dios. Inicie nuestro día agradecido con Dios. Señor, gracias por este nuevo día que me regalas, por la oportunidad de levantarme, de tener el techo. Gracias Señor por todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Vamos a meditar hoy viernes el Evangelio de San Juan Capítulo 21, versículo del 1 al 14 En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberíades Y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo Natanael, el de Caná, los cebedeos y los otros dos discípulos Simón, Pedro dice, me voy a pescar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 no, porque no estaban de tierra más que unos 200 codos Remolcando la red con los pescados Al saltar a la tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima Jesús les dice Traigan de los peces que acaban de coger Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 153 Y aunque eran tantos no se rompió la red Jesús dice vamos almuercen Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era Porque sabían bien que era el Señor Jesús se acerca, toma el pan y se lo da Y lo mismo el pescado Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos Después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La tercera manifestación La tercera aparición Y se da en este contexto Los discípulos están como medio desprogramados No saben qué hacer Pedro al final dice voy a ir a pescar Pero no cogen nada Y cuando se manifiesta Jesús Cuando aparece Jesús Precisamente se evidencia esa falta de cosecha No han cogido nada El Señor les dice Echen a este lado y, es, y ahí es donde cogen Y creo que ahí queridos hermanos Encontramos un gran mensaje Muchas veces en los desalientos de la vida En las muchas luchas Nos vamos con nuestras propias fuerzas Es de la mano de Dios queridos hermanos Siguiendo la en, indicación de Jesús Para el lado que diga Él Y cuando vamos en nombre de Dios Cuando vamos con la confianza en Dios, se ve el resultado, se ve la cosecha. Y miren cómo el Señor al final también termina atendiéndolos. Les tiene la, el pescado listo para comer, para almorzar, está esperándolos. Es el abrazo de Dios, el resucitado que trae la paz, que trae ese fruto, que trae precisamente esa confianza, esa esperanza. Queridos hermanos, los invito para que hagamos de este día... Una jornada vivida en la presencia de Dios. Sé que todos tenemos muchas dificultades, muchos problemas. Cuando tiramos la red, cuando nos vamos en el nombre del Señor, los resultados son otros. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y peligro. Un buen día para todos.